Primeras actividades de la festividad del Carmen en Molina de Aragón, con el traslado del de talle a la iglesia de San Gil. La antigua y esclarecida cofradía Orden Militar de Nuestra Señora del Carmen lleva más de 275 años honrando a la Virgen del Carmen en Molina de Aragón. Su coronel jefe, Rafael Sousa, afronta las celebraciones de este año con ilusión y con la perspectiva de seguir haciéndolo muchos años más gracias al relevo generacional. Buenas tardes a todos, estamos aquí una representación de cofrades de la hermandad del Carmen... ...en el día que hemos bajado la imagen de la ermita a la iglesia de San Gil. Con este acto empiezan las fiestas del Carmen que terminarán si Dios quiere... ...o Dios mediante el 17 de julio por la mañana. Los días principales son el 15 y el 16 a los cuales como fiesta de interés regional... ...invitamos a, pues a toda España, a los cercanos y a los lejanos... ...para que vengan aquí a pasar unos días de festividad... ...de alegría, de convivencia... ...con todos los cofrades y con todo Molina... ...muchas gracias a todos".